Buenos días. Eh, agradeceros, como siempre, bueno, vuestra presencia aquí para eh, compartir con vosotros este balance del año de cogobierno que por parte del grupo provincial de Izquierda Unida pues quería un poco hacerlo transmitíroslo a, a los medios y bueno compartir y luego en la parte final de, de la comparecencia pues estar a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis hacer. Eh, en primer lugar decir que en, el balance que nosotros hacemos en este año de cogobierno, como no puede ser de otra medida, pues está siempre teniendo en cuenta el acuerdo de cogobierno, que como ya conocen se firmó y eh, que está basado en 18 medidas que lógicamente pues intentamos que se cumplan porque fueron nuestros principios, nuestras condiciones que se puso al, al cogobierno. ¿no? Decir que este año pues, se ha caracterizado por un periodo en el que entendíamos que tenía que ser de cercanía constante hacia los municipios de la provincia, atendiendo y escuchando las demandas que tanto alcaldes como alcaldesas nos han ido transmitiendo en todo momento y que teníamos perfectamente claro y así hemos podido corroborar que no se puede gestionar la provincia desde el Gobierno de la Diputación sin escuchar a los ayuntamientos de la misma. En este sentido... ...pues recordar que y así apostamos y así peleamos desde el primer momento... se lo transmitimos a Presidencia... ...que era necesaria la creación del Consejo de Alcaldes... ...que era uno de los puntos recogidos en este 18 medidas... ...que me refería anteriormente... ...y porque entendíamos que este Consejo de Alcaldes tendría que ejercer como un eso ...entre el gobierno provincial y los distintos gobiernos municipales... Eh, ...ha habido muchos problemas, muchas reticencias de cara a la creación del mismo, no me estoy refiriendo a la otra parte del gobierno, sino por parte de la oposición, bueno, también es entendible porque es un, eh, un, un órgano en el que parece ser que no se había apostado demasiado y no tenía competencia, pues se veía como algo que estaba un poco ahí al margen y sin contenido. ¿no? Nosotros teníamos claro que lógicamente una vez que se crea, pues hay que darle de las competencias necesarias, no puede ser una figura meramente testimonial, sino que tiene que participar activamente y así lo hemos manifestado en las distintas reuniones con los socios de gobierno, en este caso, de que tienen que participar, como digo, activamente la eh, creación y la participación de los presupuestos siguientes. En este caso me estoy refiriendo ya al presupuesto del 2017. Nosotros lo llamamos y siempre sale, tenemos una frase, bueno, una frase. Calificativo, cuando hablamos del Consejo de Alcaldes, es más provincia. La diputación no es nada sin los ayuntamientos, por lo tanto, siempre que hablamos y se pone sobre la mesa cualquier cuestión, cualquier plan, siempre tenemos y le, lo denominamos más provincia. ¿no? En este sentido, creemos que esa figura del Consejo de Alcaldes pues, va a venir muy bien, lógicamente, si sabemos dinamizarla y dotarla de contenido, como digo. Desde el comienzo de la legislatura, siempre tuvimos muy claro que nuestro grupo pues no estaba... ...solo, como mera comparsa, como se suele decir... ...ni para dar la estabilidad numérica necesaria al gobierno de la Diputación... ...necesaria, lógicamente... ...pero que nuestra presencia eh, era necesaria para cambiar la forma de hacer política... ...que se estaban dando en la institución provincial. Así, desde el primer minuto, del minuto uno... ...entendíamos que el, la provincia necesitaba más inversión pública... Efectivamente se había hecho una gestión económica que siempre había con la excusa de amortizar deuda que efectivamente había que amortizarla pero se podía haber hecho de otra forma y sin ahogar tanto como se estaba haciendo los ayuntamientos. Yo creo que eso todos los que hemos estado con responsabilidad de gestión municipal, pues así lo entendíamos. Lo que ocurre es que no teníamos en ningún momento la posibilidad de cambiar esa, esa política. Y como digo necesitábamos más inversión pública y dentro de esta eh, sintonía que existía en el cogobierno pues se materializó en el presupuesto del 2016 un presupuesto como que se ha calificado eh, en algunas cuestiones como un presupuesto histórico al ser aprobado por unanimidad yo me gustaría que dejase de denominarse así porque sería prueba de que los siguientes presupuestos pues también ha sido también digo y siendo realista que va a ser bastante difícil que los sucesivos presupuestos pues tengan la unanimidad, el consenso, el diálogo también, la fluidez también de, de este diálogo que, que se alcanzó con el mismo. Y no solamente en otros grupos mayoritarios de la oposición, me gustaría destacar también que los, incluso los grupos unipersonales que también existe en la oposición pues mostraron también esa bueno, necesidad de alcanzar el diálogo y así lo entendíamos desde el gobierno y así se aceptaron también algunas de las medidas que venían por esos grupos. Unipersonales, un presupuesto que supuso un importante esfuerzo inversor y que, como conocéis también, eh, se incrementó en torno a un 5%. Por lo tanto, se cumplía así un poco de esas premisas que me refería anteriormente de incrementar y aumentar la inversión pública. Eh, fruto también de ese presupuesto, lo conocéis también, pues se incrementaron programas tan necesarios en los municipios como los planes provinciales, en los que se duplicó la cuantía de los mismos, y remarcar también que se duplicó en base, pues bueno, todo salió del presupuesto de la Diputación porque otras administraciones pues desgraciadamente no participaron una vez más de, lo, de los mismos. El presupuesto, igualmente, ha supuesto que en este y sobre todo a la política que el equipo de gobierno del cogobierno, pues puso en marcha, pues ha hecho que en este primer semestre del año se hayan puesto eh, en inversión. Me estoy refiriendo en torno a 50 millones de euros de los distintos planes y programas que se han puesto en marcha y que bueno, supone un alivio importante para los municipios y que como yo digo algunas veces en tono un poco jocoso, pues nos dicen que están un poco saturados de trabajo, pero que bienvenido ese trabajo que supone gestionar dinero público y ta, para satisfacer las demandas tan necesarias que, y resolver los problemas que le están planteando los vecinos y las vecinas. Eh, quiero recordar igualmente que... Eh, lo que acabo de, de comentar, ¿no?, referente al incremento de esa inversión pública, la apuesta por las políticas de empleo y social en nuestra provincia, que también se han puesto de manifiesto en algunos de los planes y programas, también novedosos durante este año, incluso la gestión eficaz de, lo, de los recursos, pues también eh, están incluidos y recogidos en esas 18 medidas del acuerdo de, de cogobierno para esta legislatura. Asimismo, y de, lo relaciono también porque has, recientemente el presidente de la diputación lo, lo ponía y lo explicaba también a los medios, lo que se ha de, denominado plan impulso es una medida recogida en nuestro acuerdo que independientemente de la denominación teníamos claro igualmente que había que, darle, había que elaborar. Un plan estratégico para el desarrollo de, de la provincia de Córdoba, con la participación activa, lógicamente, como, había, como he dicho, tanto de municipios como de agentes socioeconómicos. Desde nuestra área también, aunque al principio, bueno, también parece ser que se, re se recibieron en algunos casos, en algunos ámbitos, con cierto recelo, pues tanto igualdad, cooperación internacional, cultura o agricultura y caminos rurales, pues también nos planteamos el reto de demostrar que se pueden hacer políticas distintas a las que se habían estado estableciendo, realizando anteriormente, desde el trabajo continuo, pues y eso ha sido una, una pelea continua en este último año tanto de mi compañera Ana, de impregnar la, la política de igualdad de la Diputación Provincial desde la, tra, desde la transversalidad a todas las áreas provinciales, o la apuesta decidida también por lo público, que también por parte de otros sectores, quizás yo creo que no han entendido muy bien la filosofía del plan que ve de los planes que planteaba mi compañera Marisa, apostando decididamente por lo público y eliminando la arbitrariedad de los convenios nominativos que se habían convertido ya en algo habitual en la concesión de ayudas públicas, eh, siempre habíamos denunciado que esa excepcionalidad pues no podría ser la normalidad. Por lo tanto, como digo, eh, tanto las áreas que nosotros hemos ido gestionando, pues también se ha puesto de manifiesto que se pueden hacer políticas distintas como así si se ha hecho. O también dentro del área que, que dirijo, el, hemos recuperado el plan de, re, de reparación y mejora de camino de titularidad municipal. Más que recuperar es poner en marcha, puesto que... Yo quiero y lo hago siempre que tengo la ocasión, agradecer a todas las personas que han participado en el mismo porque yo creo que se ha puesto también en marcha en tiempo récord, como todos los planes que, que se han ido haciendo de las distintas áreas. ¿no? Entre otras cosas porque había un déficit eh, de personal, un déficit estructural bastante importante. Le paso la palabra a mis compañeras por si quieren abundar en algunas de las cuestiones que he planteado. En primer lugar, pues Ana, como responsable de, de Igualdad y Cooperación Internacional. Bueno, muchas gracias a, a todos. Como bien decía Paco, creo que desde el área de Izquierda Unida estamos haciendo un, un esfuerzo importante para que eh, cuanto antes se vayan cumpliendo los 18 puntos que forman parte del acuerdo de, de cogobierno y por parte de las delegaciones que tenemos cada uno de nosotros pues creo que estamos haciendo y hemos hecho avances importantes en tan solo un año que es lo que llevamos en, en este, en este co-gobierno provincial. Lo que sí es cierto es que siempre quedan cuestiones por... Por matizar cuestiones por mejorar, pero creo que el balance igualmente es positivo, al menos eh, voy a hablar de las áreas que me que me tocan y efectivamente creo que existe un aumento del presupuesto destinado a políticas transversales de igualdad hemos apostado fuertemente no solo por la eh, por el movimiento asociativo dándole a la convocatoria de asociaciones de mujeres la dignidad que merece con un aumento de más del 50% del presupuesto que teníamos en un primer momento sino que incorporamos de forma novedosa políticas relacionadas con la no discriminación por razón de sexo o orientación sexual que creíamos que era algo que se había quedado siempre al margen de, de la Delegación de Igualdad, que había sido eh, pues identificada únicamente con el área de, de mujer y que creemos que se ve enriquecida con, con todo lo relacionado con la lucha contra otros tipos de desigualdades que igualmente tienen que ver con las discriminaciones por razón de, de sexo, orientación sexual. Eh, seguimos apostando por la provincia. Todos y cada uno de los convenios que se están firmando de forma excepcional con entidades eh, por parte de la Delegación de Igualdad tienen como fin último eh, acercarnos a la provincia tratamos de llegar a los pueblos más pequeños aldeas, pueblos medianos que consigan tener eh, y ahondar más si cabe en aquellos conceptos del feminismo que habían quedado quizá eh, relegados a, una, a un segundo puesto cuando solamente se trataba de incentivos y demás relacionados con la promoción de la mujer en determinados campos, cuando creemos que hay que realizarlo de dos formas una, incentivando precisamente eh, y promocionando la igualdad de mujeres eh, respecto de de los hombres pero también incorporando aquellos conceptos que vayan calando en la sociedad y que vayan favoreciendo que esas situaciones de desigualdad no se prolonguen o sea, por una parte, digamos, paliar las que ya existen, pero por otro lado, prevenir para que, no, para que no se repitan. Igualmente, hemos incorporado esas políticas tanto a asociaciones de otro tipo, que no son estrictamente de mujeres, como ayuntamientos, que también es una forma de incentivar y de promover esa inversión pública, puesto que también estamos ofreciéndoles una herramienta para que realicen políticas de igualdad con fondos que no sean estrictamente eh, los bueno a cargo del presupuesto municipal. En relación a, al área de cooperación, igualmente estamos teniendo un, un fuerte protagonismo a la hora de abordar algunos de los problemas que, que nos abordan. Que... Que tienen lugar con motivo de la venida de las personas refugiadas o de los conflictos bélicos que dan lugar a esos movimientos migratorios de personas que se ven obligadas a desplazarse y a abandonar sus países. Creíamos que con el último de estos conflictos y más mediático que es el, el conflicto sirio, sí teníamos la oportunidad de que Córdoba liderara de nuevo esa, esa campaña de solidaridad de la que siempre ha sido pionera y que una vez más la diputación pues, se incorpora en esa plataforma Ciudad Refugio, que creíamos que era imprescindible, no solamente estar en esa plataforma, sino trabajar activamente, como ha sido ahora en el mes de junio, declarado Mes de las Personas Refugiadas. Esa participación a la que hacía referencia a mi compañero Paco, implica no solamente el hecho de acercar las políticas a los municipios, sino también a los colectivos. Tanto en materia de igualdad como en cooperación, hemos querido conocer cuál es el parecer de esos colectivos, que son verdaderamente los que tienen experiencia y los que trabajan de tú a tú los conflictos que, que surgen y en el caso de Cooperación al Desarrollo hemos vuelto a, a favorecer que esas organizaciones eh, tengan en, en esta casa provincial un espacio para el debate y para eh, bueno, poder hacer propuestas y sugerencias tanto a las bases de las convocatorias como a los distintos proyectos que se están poniendo en marcha. Creemos que sin ser un Consejo Provincial de Cooperación sí es un espacio en el que poder realizar ese tipo de, de aportaciones y que siempre son bienvenidas por parte de la Oficina de Cooperación Internacional. Igualmente me gustaría destacar el compromiso que ha tenido esta, esta diputación con los ayuntamientos, también en materia de cooperación. Nos hemos acercado a las comarcas para tener encuentros con los alcaldes y alcaldesas y con las organizaciones de cada zona, para conocer cuál era la situación de la solidaridad y de la cooperación al desarrollo en la provincia, y tratando de mejorar esas, esos indicadores, pues siempre acercar aquellos proyectos que pueden ser más atractivos también para que los ayuntamientos eh, tengan un papel más, más activo, y, sobre todo, eh, sean protagonistas de la cooperación al, al desarrollo. Por lo tanto, Dentro de, de esos puntos que, que comentaba eh, Paco, sí creo que se ha realizado un verdadero impulso de las políticas transversales de igualdad en distintas áreas. Se han logrado ya cerrar distintos acuerdos con otras delegaciones con las que hemos tenido conversaciones, tanto cultura como eh, deportes o empleo, son unos ejemplos de esas colaboraciones que fomentan la transversalidad y sobre todo favoreciendo la transparencia. El hecho de que las convocatorias de concurso concurrencia competitiva sean la nota predominante y que los convenios sean algo excepcional con instituciones que de verdad aportan algo eh, profundamente específico es algo que nos ha caracterizado a este a este grupo político que trata siempre de consensuar decisiones pero que en ocasiones pues tiene que abordarlas de forma contundente que creo que es lo que lo que hemos hecho también muchas gracias bueno pues muchas gracias igualmente desde el área de cultura eh, veníamos de, de cuatro años de, de ausencia de políticas activas en materia de cultura en la provincia de Córdoba que al nada más llegar vimos que, bueno, y nos trasladaban tanto los agentes eh, relacionados con la cultura, entidades y ayuntamientos que no venían dando respuesta a la, ni, por un lado, a la creación ni a los ayuntamientos, a respuestas específicas. Eh, eran, fueron cuatro años eh, que la cultura estuvo basada fundamentalmente en propuestas de convenios nominativos y, por tanto, oscurantismo a la hora de transferir el dinero público para los proyectos de cultura. Ese... Ese fue nuestro primer objetivo: nada más entrar, eh, transformar esa realidad que, que abordaba la cultura en la provincia y nos. Propusimos, eh, Por un lado, apostar por la convocatoria pública de eh, proyectos relacionados con cultura. Eh, han surgido en este año seis nuevas convocatorias eh, de subvenciones en la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial, eh, tanto en la delegación, la propia delegación como en la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. Y hemos hecho también una apuesta clara por la inversión pública desde la concurrencia competitiva, desde la transparencia a la hora de transferir ese dinero público para inversión. Eh, creo que hay que destacar fundamentalmente desde el área de cultura el proyecto, el programa de rehabilitación de patrimonio histórico de titularidad municipal. Es un proyecto novedoso, eh, que es la primera vez que se pone en marcha en la Diputación Provincial de Córdoba, un proyecto que da respuesta real a las necesidades de los ayuntamientos que en un momento de crisis, eh, bueno, y sobre todo de, de, de, de deficiencia o de dificultad para poner en marcha proyectos de inversión pública reciben ese incentivo por parte de, de la delegación de cultura en este caso. Eh, entre el año pasado y este año pues, han sido eh, en torno a más de 800.000 euros para rehabilitación de patrimonio histórico de la provincia de Córdoba. Die, eh, 13 proyectos se abordaron el año pasado y este año hemos recibido 46 solicitudes de ayuntamientos de la provincia para rehabilitación de patrimonio histórico de titularidad municipal. Por tanto, entendemos que la respuesta a esa convocatoria, eh, bueno, esa respuesta masiva de los ayuntamientos no, no, bueno, no responde efectivamente de la necesidad que tenían los ayuntamientos de la provincia para rehabilitar ese patrimonio que en muchos casos se le estaba viniendo abajo. Y por otro lado, eh, también una convocatoria de archivos que sale la próxima semana de 120.000 euros que eh, nos sitúa en torno a la inversión pública en ayuntamientos en casi un millón de euros solo desde la Delegación de Cultura. Por tanto, desde la Delegación de Cultura y desde Cultura, también se puede generar empleo y desarrollo en los municipios de la provincia de Córdoba. Y creo que eso ha sido eh, eh, pues un, eh, un, una apuesta diferenciadora con respecto a cuatro años anteriores. Por supuesto, también, eh, y como hablaba Paco anteriormente, esa apuesta por la participación ciudadana. Eh, desde la Delegación de Cultura hemos puesto en marcha un programa de Somos Pueblos, Somos Cultura, que ahonda precisamente en la participación de entidades locales eh, relacionadas con la cultura, en asociaciones y grupos municipales que tienen que eh, aportar eh, su opinión y sus sugerencias para la elaboración del presupuesto de cultura. En ese proyecto, en ese trabajo de recopilación de, de propuestas, estamos ahora mismo para eh, derivarlas a una asamblea participativa de cultura que tendrá lugar a, a final de año y que, por tanto, también habla de que, cómo la participación ciudadana se puede incorporar de una manera transversal a toda la Delegaciones y es un objetivo que nosotros nos marcamos como prioritario. Por tanto, eh, desde la Delegación de Cultura, en el análisis global que hacemos eh, en este año, queremos destacar que han sido más de un 60% de nuevas convocatorias que hemos puesto en marcha en solo un año, eh, más de un 60% de nuevas convocatorias que antes, no existían o bien se daban a dedo, a, bueno, eh, se venían dando a través de convenios nominativos y por otro lado un apoyo explícito a la creación y eso fundamentalmente se ha hecho a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. Eh, teníamos el reto de, de poner en marcha el Centro de Arte Rafael Botí, que se ha hecho también durante este año, pero además eh, teníamos el reto de dar respuesta a las necesidades de creación en torno a las artes plásticas en la provincia de Córdoba y eso se ha hecho con nuevas convocatorias a ayuntamientos en torno a las artes plásticas, incrementando el presupuesto de periféricos también eh, en proyectos de... de...